Las visitas mínimas y las ventas bajas en el mercado municipal de esta ciudad en el segundo día del movimiento huelgario. Mercaderes se quejan por la disminución de las ventas e ingresos en este importante punto de venta. Ah, está flojo porque la gente no sale cuando hay huelga. Tú sabes que en el mercado siempre, uno, el mercado por lo menos no apoya huelga. Pero nosotros vivimos tenemos que trabajar a diario. ¿La venta? Malo? No, pero usted ve, mía. cómo es que está la situación. Ve, yo tengo aquella dos guacos de mango y no ha vendido, no ha vendido un mango. Un solo mango, miren, no se ha vendido. Que otra buena mala la venta. Se ha perdido todo. adiós que, que siga lo vea, como dice, que verdad se está perdiendo todo, Y no, total de pinga, como dice el cubano. Ha estado ahí, regular. No muy buena, no. ...ahora mismo aquí ha estado un poco regular... ...porque no se ha armado rebusse aquí en la plaza... ...y si consigamos la ventecita se vende. Mira, las huelgas son buenas por muchos lados... ...porque se ha logrado muchas cosas... ...que los pueblos lo han podido ver... ...pero muchas veces son atrasos... ...mira, el sector de comercio... ...está ya desesperado por abrir la puerta... ...porque la economía de nuestro negocio, secan al suelo. El vago no piensa eso. Mira, la mayoría de los que convocan a huella, pocos de ellos tienen trabajo, entonces para ellos es un éxito. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.